En este video quiero mostrarte cómo nosotros hemos podido lograr 18 mil dólares de ingreso con Facebook Directamente desde Facebook en tan solo 189 días, en 6 meses 18 mil dólares Un promedio de más de 3 mil dólares por mes Y quiero mostrarte algunas de las estadísticas Hemos tenido días de 89, de 53, de 112 Um, dólares, ingresos por 157 dólares el mes pasado tuvimos días de 500 dólares así que esto es básicamente lo que tú puedes alcanzar lo que tú puedes lograr con el sistema de monetización de comisiones Facebook 4.0 días de 500 dólares imagínate un mes de 3 mil dólares pero seamos negativos ten en cuenta que estás empezando y que puede no tener el suficiente eh, conocimiento y realmente estás desde cero, días de 50 dólares, de 60 dólares, todos los días puedes estar generando ingresos de forma pasiva Sin tener que estar pendiente 24-7 de la forma en la que estás eh, produciendo el contenido Sino simplemente tomando contenido ya creado como está especificado en el curso Así que bien pendientes de este contenido y ya voy a demostrarte incluso ya más discriminado por mes cómo mes a mes hemos estado generando estos ingresos como te puedes dar cuenta, el mes de noviembre fue un mes de 2.943 dólares. Hemos mantenido más de 2.300.000 reproducciones, todo esto con la estrategia que te mostraremos dentro de Comisiones Facebook 4.0. Esto quiero que lo tengas muy en cuenta porque te enseñamos a partir de los resultados. A continuación también te voy a mostrar algunos de los pagos ya realizados hemos podido percibir pagos de 420 dólares de 14 dólares de 1925 dólares de 1600 dólares todo esto real a nuestra cuenta de paypal directamente a nuestra cuenta de paypal y lo mejor es que al recibir facebook eh, perdón al recibir paypal pagos de facebook no te cobra ninguna comisión realmente te llega el dinero completamente libre de costos, completamente libre de comisiones adicionales Es libre todo el dinero que te paga Facebook Quiero que te lo tengas muy en cuenta y que veas a continuación dentro de mi Paypal Cómo todo esto es pagado Quiero que veas cómo Facebook te paga directamente a tu Paypal Como ves esto es una cuenta eh, verificada, es una cuenta de mi perfil Y mira, cómo te paga directamente Vamos a ver Facebook y te paga directamente $198, dólares, $1,700 incluso vamos a ver en, los, en el 2019 que pago subo directamente de Facebook hasta ahora ahora vamos a ver el 2018 vale, par de meses que tuvimos pagos hemos recibido más de $18,000 Dólares. Es increíble cómo esto puede pasar también contigo Así que te invito a adquirir comisiones Facebook 4.0 Porque esto es básicamente lo que te vamos a enseñar Cómo estos resultados dejan de ser nuestros O siguen siendo nuestros pero se convierten también en los tuyos Aquí está toda la información, cómo puedes adquirirlo Cómo puedes ser parte de este sistema por un precio irrisorio Por un precio realmente de regalo, de infarto Y no dejes pasar esta eh, oportunidad porque esto realmente puede cambiar la forma en la que generas ingresos pasivos todos los meses directamente a tu cuenta de PayPal o a tu cuenta de banco nos veremos en un próximo video no siendo más chao chao